Buenos días. Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 4293 del 8 de mayo de 2023, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó Colilla Millonaria, gana, recibe grandiosos premios. Un carro cero kilómetros, una moto cada viernes. Bonos de 500 mil solo jugando Superchance de 5 mil pesos. Registra tus datos y participa, aplica términos y condiciones. El número ganador es el 2, 6, 7, 7. Repito. El número ganador es el 2677. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz mañana.